Según la Biblia nos dice que Jesús fue el Hijo de Dios enviado a la tierra por el creador del universo, por el Padre Altísimo Dios para limpiar los pecados de la raza humana y salvar a la humanidad muriendo en la cruz en una misión encomendada por su Padre. Pero eh, la realidad es que Jesucristo no es el Hijo de Dios y eso ya está comprobado, el Vaticano lo sabe, eh, también ya se sabe que no es un ser extraterrestre, que no viene de otro planeta, y antes de continuar con el video, quiero decirles algo que es bastante raro, que nunca se descubrió el origen de Jesucristo, o sea, la Biblia nos dice que Jesús eh, nació de la Virgen María, la cual fue inseminada por un ángel mediante el poder de Dios y que ahí nació divinamente Jesucristo sin la necesidad de la unión de dos personas del sexo opuesto es algo muy extraño porque científicos han descubierto que Jesucristo eh, no tuvo ninguna pa nunca se le descubrió que haya tenido ninguna madre ni ningún eh, padre eh, ni se supo quién era su familia, nunca se supo su familia quién era y eso es algo muy eh, extraño y por eso les voy a revelar a continuación lo siguiente y es que hace dos mil hace años eh, una persona hebrea que vivía en, en el antiguo Israel tuvo un sueño, un sueño muy extraño donde un ser espiritual, un ente, se le acercó. Esta persona dice como este, este, este ente, que por cierto dice que era una criatura bastante extraña, se le acercó eh, y bueno, empezaron a platicar. Este ser le dio la mano. En ese momento, ese, ese, esa criatura, ese ser, salió espiritualmente del estómago, del vientre, de esta persona hebrea y se bueno se materializó se instaló en nuestra realidad 3d es decir que esta persona venía del mundo de los sueños ya se ha descubierto ya se sospecha y ya va a ser revelado muy próximamente que los sueños no son simples alucinaciones del cerebro sino más bien eh, es un es un plano físico es otra dimensión eh, los cuales los seres humanos podemos captar cuando dormimos. Eso, esos son los sueños en realidad. Entonces todo esto nos quiere decir que ese ser que eh, se pasó desde de, de ese mundo espiritual que conocemos como el mundo de los sueños, era en realidad Jesucristo. Y así es como Jesucristo vino desde el mundo de los sueños a, a, a nuestra dimensión. Eh, y bueno, aquí es donde ya entra la parte más oscura de este video, porque eh, Jesucristo no habría enseñado nada bueno, no, no habría vendido al mundo a enseñar nada bueno, más bien habría engañado a la humanidad y el verdadero objetivo de Jesucristo habría, habría sido y es de hecho... Eh, pues abrir un portal, un portal dimensional para que todas las criaturas del mundo de los sueños pudieran entrar a nuestro mundo y hacer de las suyas aquí. Los seres del mundo de los sueños, las criaturas del mundo de los sueños son seres eh, que pueden dominar su materia, que tienen poderes místicos, mágicos y que básicamente no tienen ninguna le, le, limitación y así es como Jesucristo pudo eh, convertirse en pudo tener la apariencia de una de, de un ser humano carismático de un hombre carismático para engañar eh, a la raza humana y así es eh, a, a donde se llega a la conclusión de que por eso Jesucristo tenía tantos conocimientos porque en realidad es una criatura que viene de otra dimensión ...que viene del mundo de los sueños... ...que el mundo de los sueños no se sabe en dónde está... ...pero es una dimensión que está ubicada en algún lugar del tiempo espacio... ...así que ese sería el verdadero eh, objetivo de Jesús... ...y de hecho les quiero comentar... ...que desde que la gente cree en Jesús... ...porque ya ven que Jesús dijo pongan su confianza en mí... ...y muchísima gente ha puesto la confianza en Jesús... Desde que, toda la gente, desde que tanta gente ha puesto su confianza en Jesús, eh, muchísimos entes y criaturas extrañas han podido entrar a nuestro mundo. Se han visto en fotografías reales, no, tu, no truqueadas ni fotomontajes, eh, cómo se han captado a demonios, a seres extraños, a, a seres que parecen de otro lugar. porque lo eh, Y esos seres son precisamente del mundo de los sueños. Los seres del mundo de los sueños tienen, tienen muchas formas. Eh, algunos eh, tienen eh, pues, apariencia como de monstruo, otros eh, de seres eh, bastante bizarros, eh, de seres humanoides. Son criaturas bastante eh, extrañas. Y hay que recordar lo que Jesucristo dijo, «Porque mi reino no es de este mundo». Y ahora entendemos el verdadero significado de esas palabras, porque mi reino no es de este mundo. Y que claro, en realidad la Biblia habría sido un libro de advertencia que uno de los discípulos de Jesús escribió en secreto, para alertar a la humanidad de una manera discreta de quién en realidad era este hombre Jesús de Nazaret, porque se dio cuenta de quién era este ser que en realidad era una criatura de otra dimensión. Entonces, la conclusión a la cual podemos llegar es que algún día... Eh, algún día todos los humanos van a creer en Jesús porque escrito está en la Biblia que ya lo digo es en realidad un libro de advertencia y en, para ese momento se va a abrir el gran portal por donde todos esos seres del mundo de los sueños van a poder eh, venir a nuestra realidad y van a invadir nuestra dimensión y van a hacer cosas abominables en esta realidad, cosas Terribles y monstruosas y nadie los va a poder detener porque son seres sin limitaciones y esa es la realidad de quien eh, es Jesús de Nazaret, un ente que viene de otra dimensión y que está intentando abrir un portal hacia nuestro mundo.